Otra Voz, Elecciones 2018 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Germán Camilo Hernández, soy candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá de la nueva lista, la lista de los decentes, número 103. Eh, llevamos un trabajo importante de escucha en las localidades porque nuestro compromiso es con ustedes, con los ciudadanos y para nosotros es muy importante poder llevar al Congreso de la República propuestas y proyectos que hayan sido construidos con las necesidades que vivimos en el día a día. Por eso estamos promoviendo la iniciativa de una movilidad sostenible y la iniciativa de un pasaje justo que responda a lo que realmente necesitamos los ciudadanos para movilizarnos en esta ciudad, porque lo que necesitamos es accesibilidad, no unas barreras para llegar a los servicios que nos ofrece la ciudad. Nosotros necesitamos un pasaje justo, un pasaje reducido que nos permita llegar a nuestro espacio de trabajo que nos permita llevar, llegar a las universidades, a los colegios y por eso queremos llevarlo con mucha más fuerza al Congreso de la República para que podamos regular los contratos entre la ciudad y los empresarios porque los que debemos vernos beneficiados con el sistema de transporte somos los ciudadanos. Nuestra otra propuesta y lo que queremos promover es un sistema público de bicicletas que permita descongestionar el sistema masivo de transporte de la ciudad y que nos permita comenzar a dar pasos hacia una sostenibilidad eh, ambiental en la movilidad. Finalmente, me comprometo con todos ustedes como congresista a renunciar al 60% de mi salario, porque yo llegaré al Congreso de la República a representar a la ciudadanía, no a llenarme los bolsillos. Por eso vamos a crear un fondo al que se le donará ese, ese 60% del salario para financiar iniciativas ambientales, ciudadanas, comunitarias, deportivas, culturales, y finalmente vamos a tener también un gobierno abierto de cara a la ciudadanía, de cara a nuestro electorado y de cara a las necesidades que todos y todas tenemos en nuestro país y en nuestra ciudad. Por eso en mi plataforma web van a tener la posibilidad de conocer mis votos sesión tras sesión, las razones por las que voté y cuáles fueron esos conceptos por los que voté. Muchas gracias a ustedes por el espaldarazo a los jóvenes porque hoy estamos comprometidos con hacer algo diferente por nuestro país y por nuestra ciudad. Recuerden apoyar esta propuesta el 11 de marzo. Decentes 103. Otra voz, elecciones 2018.